¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que fueron temprano al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron ¡Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho! No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. Amén. Amén. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén, ahora mismo.